sería el temita, lo desmenuzamos. Bueno, pues esto es relativamente sencillo, es casi todo single string, no hay escalas raras, ni hay cosas raras, hay un par de puntitos ahí que hay que tener en cuenta y que tienen tienen que ver con cómo, cómo situemos en este caso la mano derecha, ¿vale? Y también en la tabulatura hay una cosa inconsistente que la explicaré ahora. Entonces, empezamos. Aire, 1, 3, 2, Aire, 1, 3, 2, cuarta aire, tercera al aire tres veces, cuarta en el tercer traste y tercera al aire y de relleno. ¿vale? A partir de aquí ya empieza la melodía que es. Cuarta, cuarta, tercera, tercera, cera, dos, tres en la tercera, dos, tres, aire en la tercera. Y era un acorde de Fa. Pero le meto la, esta nota aquí que no sé si entra o no, pero le da cierto aire. Y es... Es decir, eh, reboto como... Do, esto es un forward roll. Aire. Y vuelvo a meter la una la una no, la segunda en, la primer, en el primer traste vuelvo a repetir pero ahora en vez de irme a, a, a la tercera al aire voy a ir al primer traste de la segunda cuerda y ahora voy a meter, esto es crucial, voy a meter el meñique en el, es crucial para, un, para lo que voy a contar a continuación meñique en el, en el tercer traste también lo puedo hacer. ¿Vale? Pero creo que es más fácil o da, o da mejor continuidad metiendo el meñique. ¿Vale? Esto es, digamos, una de las, de las cosas difíciles. Entre comillas. Y ahora vuelvo a, vuelvo a retomar la melodía desde el, el, desde el tercer traste de la tercera cuerda. Y ahora todo single string. Oh. Y me quedo ahí en el 2. Y ahora viene ya la última frase que es Quizá también la más difícil. Perdón. Esto es lo que tengo yo puesto en la tabulatura, ¿vale? Lo que tengo puesto es. Pero yo hago, me he dado cuenta que yo hago esto. Creo que queda más chulo. ¿Vale? Digamos que repiqueteo dos veces sobre la cuerda en la que tiene la, tengo la nota. No, En realidad no, repiqueteo sobre la segunda y la primera. para que se vea mejor. En la tabulatura pone... ¿Vale? Y es, creo, un poquito más chulo hacer... Por lo menos creo que suena mejor. No sé si entra realmente, si armónicamente es correcto, pero a mí, a mi oído, suena mejor. Y ahora ya... esta última parte Repito, esta última parte no la estoy haciendo idéntica a la tabulatura porque me falta una nota una nota en cada en cada triplete de estos eh, Si os fijáis en la tabulatura lo que hace es Creo que es armónicamente más correcto, pero esto quizás es más fácil más chulo. Perdón. Como queráis, de las dos maneras. El arreglo es mío, podéis hacer, eh, como decía el, el chiste, el, el, el gato es mío, me lo follo cuando quiera. ¿vale? Pues esto, el arreglo es mío, hago lo que me sale del alma. Eh, y ya está, ¿vale? Bueno, pues... que no es difícil que es asequible con lo cual echarle bueno es muy asequible y se le está bare bones vamos totalmente desnudo sin prácticamente sin nada si le echáis un ratito lo sacáis en un momento ¡Ea, con dios <música>